Hola, hola, con todos aquí se van comentando. Un día taberna. Y hoy volvemos con Total War Warhammer 3, nuestra campaña con los Reinos Ogros. Si recordáis, vamos a continuar nuestra expansión hacia la zona norte. Vamos a tratar de anexionarnos un, un clan Ogro menor, pasar por encima de regiones Nargel y chocar o tener nuestro, primero, eh, nuestro primer enfrentamiento contra regiones de Katai. Vamos a entrar a arrasar esto. Oh, estos son las grandes fauces. Estos son nuestras sagradas fauces. Vale. Hay que ir hasta aquí. Tenemos que capturar esto. No puede quedar esto así. Así que, bueno, dicho lo dicho, visto lo visto, nos acercamos. Vale, pondremos plantaremos por aquí, como ya dijimos en este en este pequeño cuello de botella, uno de nuestros campamentos. Y vamos a continuar nuestros movimientos. Vale, ¿qué vamos a hacer? En pico sereno nos quedan. Guay, dos turnos para tener que. Para tener esa. Esa. Esa mejora del. del asentamiento. Y luego. Pf, tardaremos otros tres turnos en meter esto aquí. O sea que no va a costar lo suyo. Este ejército, lo vamos a. Vamos a ser listos ya. Vamos a movilizarnos o vamos a ir movilizándonos Hacia la ciudad zona eh, del este que tengamos aquí o que podamos más o menos recuperar nuestra nuestra hegemonía no porque tenemos ahí la verdad bastante follón montado vale, vamos a ir más rapidito vale pues, para este ejército vamos a continuar reclutando porque tenemos bastante falta de Carne de... Bueno, de carne de cañón, en verdad, no Nada, vamos a ir sin cuerpo a cuerpo O sea, sin la distancia Vamos a ir full cuerpo a cuerpo Vale, vamos a reclutar 5 de ogros toro Perfecto Además, aquí en el Bocañamas ya tenemos nuestro pequeño ejército Tenemos aquí, recordar 8 de, de excelente población Tenemos actualmente 5 que no se ve 15, 20, bueno, no sé si se ve justito se Lo tapa la cámara Tenemos ahora mismo 5 Sí, tenemos 5 Hasta llegar a los 8 que nos requieren Pues nos va a costar un poquito Pero bueno, continuamos Aquí además reclutamos para tener una buena defensa Vamos a meter tramperos ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Ah, bueno, información en general Vale, tampoco Tampoco podemos rascar mucho de ahí Vale, vamos a continuar el movimiento hacia arriba No nos salimos, ¿no?, del área de influencia No, que va, nos queda bastante Porque continuamos haciendo... Haciendo carne Vale, nos movemos Súper despacio, vale Vale Vale, este, este ejército ya lo hemos movido hasta aquí. Perfecto, pero lo vamos a tener que recuperar así que en cuanto nos asentemos. Tardaremos un poquito en ponerle. En ponerle faena a ese grupo. Porque necesita, o sea, necesitamos plantar el campamento aquí. En el próximo turno plantaremos el campamento. Y empezaremos a construirlo desde cero. ¿Vale? ¿Qué más necesita moverse? Uh, habilidad culerupto. Maldición heraria, liderazgo, menos 8 Vale, perfecto, elegimos este renombre Este no tiene nada Tiene el talismán, ¿quién es este señor? Vale, este es uno de los que tenemos parados Vale, por lo menos le vamos a poner Uno de los jefes, no el artesonero Esto es Vale, que por lo menos nos haga dinerito Que eso es importante para nosotros Vale, perfecto puesta avanzada disponible, nos saltamos eso, vale, y finalizamos turno y continuamos. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. vale. La idea es obtener, tener suficiente potencia como para poder asumir, o sea, potencia a nivel económico, ¿no? O hablando en el tema económico, como para poder asumir bastantes ejércitos, poder entrar incluso en, en varias brechas paralelas y, y llevarnos varias almas a la vez. Del mismo modo Entrar en Katai Reventar ejércitos de Katai O reventar los reinos de Katai Hacerles mucho daño ahí Uy Vale, pico sereno Aquí no hay nada por el momento que vamos a construir Campamento de Bocanyamas. Aún seguimos mejorando Tenemos excedente de población 6 Que mejoran un turno No nos vamos a gastar excedente de población Porque no hay nada que nos mejore La generación de la población Por bocas no sé si nos viene bien. O sea, perdemos uno de población, pero hacemos que crezca más rápido. Vale, lo vamos a meter. ¿Podemos meter otro? ¿Te imaginas? No, sería demasiado. Vale, vale. Vale, no. Y tenemos que meterlo al 3 para poder continuar aquí creciendo mucho, mucho, mucho. Vale, aquí vamos a. Vale, vamos a meter otra de trampero. Continuamos avanzando Hasta que por lo menos Vale, hasta aquí este arbolito Más o menos, que sigamos Dentro del rango de influencia De nuestro campamento Perfecto, que sigamos generando carne Maravilloso y nos acercamos ya a pico sangriento Que es lo que queremos Además, aquí Estos te están acercando, estos de quiénes son Uy, estos son de mmm, Malo, bueno, han venido ellos con ventaja Vale, te lo compro 15 consumo de carne por turno Vale, en el siguiente turno ya aquí Plantaremos nuestro campamento para que tenga Influencia hasta dentro Aquí, hasta con Gracientus Vale, lo suyo es que Podamos nosotros llegar antes aquí Y, y dominar a nosotros Vale, a ver El resto de campamentos como está Vale, este No, no, no ha llegado aún Nos Hacemos que llegue gran pabellón Grasientos, perfecto. Oh, ¿Por qué no reclutar? Ah, porque nos hemos movido, claro. Este ejército no lo vamos a mover por ahora, porque quiero tener, o quiero acabar de tener eh, tropas importantes. Vale, vamos a contratar un poco, una pareja más de noblas por acabar de llenarlo, pero a ver si podemos cazar alguna de las caravanas que vienen por aquí. Sí, ¿no? Porque no tenemos más peligro Por el resto de, de zonas Perfecto Vale, pues nada eh, A ver, ¿qué misiones tenemos? Agencia del Jade Es que esto lo revisamos poco, la verdad No nos vamos a negar Obtener ingresos de 3.000 buffet libre Total de 50 de carne a las fauces ¿Podemos hacer una ofrenda? Bueno, este ejército precisamente Que está yendo ahora mismo Hacia el combate Está un poco mal Reclutamiento global menos dos turnos. Uh, este está muy bien. Vale. Vale. Vamos a hacer esta ofrenda. Perfecto. Y este ejército vamos a hacer que tenga velocidad de movimiento. Vale. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Hemos hecho más... Ahí ya van 20 de ofrendas a la de esta, ¿eh? Vale. Hay que hacer una confederación... Lugar de concentración tribal, es ahí nos falta poco Vale, hay que conseguir otra de esto Y esa es la misión que tenemos a medias Vale, ok, puesto de disponible No, finalizamos todo, ok Para adelante, nos movemos Agilidad Vale, la ruta del marfil Excedente de población 2 Vale, ¿qué queréis? Pues que haya Comercio Unirse a la guerra contra... Muere de ojos. ¿Esto es un reino ogro? Bueno, yo me uno, pero... Poco vamos a hacer, ¿eh, hijo? La verdad es que poco, poco voy a hacer, ¿eh? Bueno, te acepto. Son 300 oros. Además, es un clan ogro menor, creo. ¡Ojo! Los orcos de las tierras oscuras Entrar en guerra en el bando de un aliado Vale Venga, ya podemos empezar a La expansión hacia el sur No creo que conquiste, simplemente arrasaré Y ya está Facción destruida, Slanish No queda nada de ellos Salvo lo que la risa de los dioses siguientes a la guerra Uh, rebelión inminente ¿Dónde es esto? Ah, allí voy, allí voy hijo. Allí voy Con este ejército que se mueve a toda prisa Vamos para allá Vale, cima siniestra Uh, uh, uh, uh, aquí es donde está la fiesta Vale Recinto de dientes martillo tres turnos Vale Cima siniestra O en cara Cracaten Control, corrupción, ingresos Mmm... Vale, estos son ingresos 1500, lo enchufamos aquí ¿A qué más vamos a poder poner? Esto no podemos Control de corrupción, carne No, crecimiento No, tal y como estamos ¿Qué otras cosas podemos poner? Eh, no, porque ya tenemos esto En este edificio Y aquí es suministros defensivos Corrupción Las... Rilletas del caos no aparecerán en esta provincia. Buah. Buah, buah, buah. Esto me viene genial. Vale, vale, vale, vale. Bien, te lo compro. Vale, encima vamos a mejorar Karakraken. Vale, a nivel 3. Perfecto. Porque así. En esta ciudad.. Podemos ya empezar a meter Esto del marfil el... Vale, me gusta, me gusta, me gusta Además, uh, esto es lo que queda Las grietas Este es el tiempo que queda de las grietas abiertas Vale, nos subiremos ahora hacia el norte Ahora bien Como bien decíamos Aquí justo en este trocito Montar campamento Coste 2000 uh, Tiene un ancho genial Maravilloso ¿Qué vamos a hacer aquí? Construimos automáticamente nivel 2 Vale Y ya No genera carne aún No, pero bueno, ya estamos en casita Ya estamos en casita Vale, nos acercamos Sí, bueno, continuamos subiendo hacia el norte Ahora que ya tenemos Vamos a hacer una ofrenda a las fauces mm. Vale, bueno, continuamos hacia acá Uf, uf, uf, uf, uf. Pues es una batalla de cuidado, eh Aquí se apoyan entre ellas Este ejército está tocado Vale, este además, uh, uh, uh, uh. Llegamos No, en el próximo tiempo no emboscar? No Vale, bueno uf, Quien nos venga nos vamos a pegar con ellos eh. Así que, cuidado Cuidado con nosotros, estamos bien fuertes Vale, aquí que podemos construir Nada, uh, podemos mejorar esto Crecimiento del campamento ¿Nos gastamos algo? No No nos gastamos nada, son, bueno son 1500 ¿eh? Cuidado, cuidado Que los ingresos empiezan a flaquear un poquito Ahora empiezan las guerras Pero los ingresos, cuidado Vale Este ejército se ha movido, perfecto hay que recuperarlo un poco. Y te... Ah, vale, tenemos. Ah, uf. Vale. Vale. Con este ejército vamos a bajar hacia el sur. Podemos darle caña. Sí. Vamos a meternos en Caracazorn. Es que estos. Estos nos lo tenemos que quitar de en medio. Lul. Ragnar. De Tú, un, un bárbaro de nuevo Vale. Referencia ahí a. Uh, lo están asediando bastante fuerte Mucha gente luchando aquí Esto tampoco tiene mucha infraestructura Vale Vale Ok, mejora construcción disponible ¿Dónde? No, lo siento, no va a poder ser Puesto avanzado Tampoco, rebelión inminente Ya sé, ya sé O sea, estoy en ello Ya, ya llego no me, no me aprietes más Vale, fin de turno. Nada, va a estallar la rebelión, se nos va a liar. Vale, tremendo problema. Bueno, veremos cómo lo gestionamos. Nos lo quitaremos de medio rápido. Yo creo que con este ejército que tenemos no debería suponernos mucho. En uno o dos turnos estamos allí. No creo que haya crecido tanto. ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué queréis? ¿Qué pasa con Gatai? Acceso militar. Bueno... Eh... Conden una mesa estratégica. Vale. Y, y yo les supongo algo. A ellos. No. No. No. Vale, ok. Bueno, te lo acepto. No sé por qué querrías venir aquí hacia el sur, pero... De hecho, estoy en guerra contra otra tribu de Tiles Verdes y les da igual, ¿eh? ¡Uh! A ver, ¿por qué con este ejército tengo... ...guerreros del caos de Korn. ...acorazado y escudado... ...furia asesina... Tiro dos, tiro dos, tier dos... tier dos... ...más teams de corn. ...tampoco es tan... ...problemático, ¿no? ...que tengo hasta... ...escúchame... ...que tengo hasta caballería... ...¿cómo es posible esto? No, ...no sé... ...vamos a lucharlo... ...vamos a lucharlo... ...a ver qué queda... ...seguramente... ...no nos de... ...no deberían derrotarnos... ...saca... ...uh... ...es la primera vez que jugamos defensivo... ¿Tenemos para construir torres? No lo sé. Oh, puede que sí, ¿eh? Puede que sí. Vale, ok. Ver, bueno, ahora lo veremos. Efectivamente. Rebeldes de Korn. Puf, vale. Vale, vale, me gusta. Bueno, es eso. Ellos son todos acorazados. Tiraremos los noblas para hacer un primer contacto contra los mastines. A ver si podemos pararlos. Y luego yo creo que con nuestros dientes martirio, deberíamos pasarles bastante por encima. Y bueno, con todos nuestros ogros, o sea, a ver, digamos, cuatro unidades de ogros toro. Están bastante potentes y decentes. Y encima tenemos el, el, el, bueno, no sé ni cómo se llama, pero el hechicero abrasa fuego. Ahora descubriremos el nombre, porque esto es algo que me da tirria, ¿no? Llamar a las unidades por el nombre que no son. <risa> ya me pasaba en los primeros capítulos que llamaba, ¿cómo era? Al Cuernopetrio lo llamaba... Eh... Ahora no me saldrá. Era un boss del WoW. Me hacía mucha gracia, porque me confundía todo el rato. Cuernopetrio, puede ser Ah, no, horridonte eso es. De sólido del trono, madre mía. Que además era igual. Bueno, horridonte es un triceratops, pero véase la comparación un bicharraco bastante con bastante grande con cuernos por ahí van los tiros pero bueno, ahora ya sabemos que es cuerno petreo y no es horridonte a ver, ¿cómo se llama nuestro señor? ¿esto qué es? un panzafuego Can uh, canalizar magia hago esto es para tratar de sacar ¿Qué, ¿qué hechizos tenemos? sí que no sé, ¿qué hechizos tengo, hijo? Bola de fuego, cascada de fuego. El enemigo se prepara y pronto atacará. Pero Las defensas rey. del asentamiento están a tu disposición gracias a tu atrincherada posición. Úsalas bien. Vale. ¿Y qué es esto? Torre del cañón. Torre pen. Torre de cañón. Maravilloso. ¡Dios! Tiene un rango brutal. ¿Tenemos algún otro.? ¿Aquí qué podemos construir? O sea, literalmente ya nada. ¿Cuánto nos queda? 100 de refuerzos? Esto no da para nada, ¿no? No, no da para nada esto. No han desplegado en ningún otro sitio, ¿no? Que me lo veo venir, que esto me pasa. Vale, entiendo que teniendo... O sea, puedes poner más cosas. Torre catapulta, torre penetrante. Oh, no se puede cancelar. menos 400 vale, ok o sea, hemos cambiado eso, vale barricada de monumento. trampa barricada bloqueo vale, vamos a poner la trampa vale, y a ver si lo podemos atraer hacia aquí, hacia la trampa podemos, ¿cuánto nos queda? 100 si coloco aquí una de las... Claro, si coloco una de estas... No llega ni de milagro, ¿no? Vale, bueno. No, eso está construido y ya está. Vale. Vamos a ubicarnos nosotros. Vale, vamos a coger a todo el mundo. Los aquí. Vale. Vamos a meter... Estos tres aquí. Estos aquí. Vale, no. Estos en el 3 Estos en el 1. Perfecto. Vamos a meter aquí. Ah, no. La caballería puede bajar por aquí. Vale, para... Vale, este al 5 Este al 4 Este al 2 Porque quiero poder movilizarme bastante rápido Y esto es por aquí, vale Los ogros toro aquí detrás Vamos a parar la carga brutalmente Bien, Vamos a meter una de noblarse aquí Por reclamar Bueno, qué punetas Vamos a cargar todos aquí y ya está Vale, lo que sí que quiero es este señor aquí. Para poder tirar la cascada de fuego. Lo mejor posible. Y luego ya me... Me retiraré. De hecho, los Noblars aquí. Eso es. Iniciamos, padre. A ver por dónde va a querer venir. Lo suyo es gracias. Que venga por aquí. ¿Vale? Vamos a cargar ya. Vamos a matar a esta gente aquí. ¿Son rápidos? Sí. Ni tan mal pero que generamos un montón de recursos Tío O sea, defender es una locura Está súper bien medido Tiene mucho A ver, Tiene una bola de fuego y ya está Qué bien nos lo vamos a pasar tú. Y esta de penetrantes qué buena pinta tiene. Nah. Venga, hijo, hay un buen pelotazo. Ya está, ya estás en rango, ya estás en rango. Venga, venga, venga, venga, venga, entramos ahí al choque, eso es Vale Vale, entramos aquí por detrás, eso es Muy bien, muy bien Muy bien Vale, vamos a tratar de sacarnos esto de aquí Vale, perfecto Vamos a pufar este ejército de aquí Vamos a meter a esta gente aquí agarrado por el lateral Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien como que está vosotros grupo afk, hijo. Venga, venga, continuamos. Nada, ah, perfecto. Maravillosamente bien ha salido esto. Esto se ha activado. Decidió cómo activarlo. La, el fuego en la vida, no te lo voy a negar, hijo. Dale y qué buena carga, vale. Venga, el grupo 4 Odio, que digan No, ah, estoy a Que, que no, no, no tengan acción asociada Pero les hace daño, tío Velocidad Ah no les reduce la velocidad de movimiento el ataque cuerpo a cuerpo Sí, tenía que haber entrado antes a pegarme Vale, tenemos una batalla, listo Bastante fácil era algo que sabíamos Tampoco nos íbamos a pintar mucho Funciona, o sea, muy fácil ¿eh? defender, pero muchísimo, muchísimo. En un asentamiento menor, defender una batalla de, de una ciudad importante tiene que ser ya sencillísimo. No lo sé, me parece bastante curioso. O sea, es que es, metes la torre y luego tienes un montón, un montón de recursos que el que te ataca no los tiene, o sea... Las torres de defensa son una locura Que, que puedes plantar las barricadas Para montarte los cuellos de botella Es una pasada también Vale, 900 de tesoro Esto te lo vamos a visitar. No corréis mucho que ahora vamos a por vosotros Uh, se acercan, eh Mira, este ejército rebelde si sí lo puedo dejar atacar aquí Y los conquisto, maravilloso Vale, rebelión en la provincia de he La corte y lo prevalece Enemigo muerto y combate, Corse, tecnología investigada, ¿vale? Establece un objetivo de cordones para una alianza. Y podrás ¿Vale? coordinar ataques contra vuestros enemigos. Cómicos. Vamos al norte. Y vamos a atacar eso. ¿Vale? Este ejército lo vamos a continuar bajando hacia el sur. ¿Tenemos carne? Sí, bastante. De sobra, de hecho. Vale, que con lo que llevamos, bien está pico sereno, dos turnos nos quedan de eso, perfecto Aquí, vale, ya tenemos ocho y podemos coger el campamento tribal Vale, perfecto, campamento tribal sí. Vale, aguantamos, hemos, hemos mejorado el campamento, aguantamos Ahora, este campamento sí que lo vamos a querer mejorar, o al menos este edificio sí que lo vamos a querer mejorar Carnes, carnes, carnes, carne generada... Mil. Nos cuesta mil y genera cinco. Para los ejércitos en el círculo de influencia, sí que lo queremos. Vale, podemos reclutar unidades. Está complicado. ¿eh? Vale, aquí para el campamento. Vale. Vamos a sacar una de noblars. Para este ejército no. No vamos a sacar nada, vamos a esperarnos A ver si podemos atacar aquí Pronto Aquí, ¿qué vamos a querer atacar? Es una muy buena pregunta Este ejército sigue Aquí, medio parado el vale. el tedoro Vamos a atacar si sí, sí. ¿Co cooperan entre ellos? ¿Con este ejército estoy en guerra? Hombre, si no me hubiera avisado pero como va a ser derrota valerosa, tío... ¿Por qué se alían estos dos entre ellos? ¿Qué problema hay? Porque, a ver, que esto deberíamos destrozarlo... Bueno, diablillas, deslanes... No sé yo hasta qué punto esto es morralla. Pero ¿por qué se alían entre ellos y, y, y no tenemos nuestro apoyo? Vale, pues... Tal y como estamos... Con... Este combatazo que vamos a tener aquí, esta super batalla, que veremos qué tal la gestiona nuestro ejército de Diente Doro. Yo creo que pasaremos por encima, teniendo en cuenta que Diente Doro es nivel 18. Tenemos el cazador aquí de nivel también alto. Bueno, no lo pone, pero bastante dillo. Conseguiremos derrotar a este ejército de Katai y estos refuerzos de los Gritalmas, de la marea del placer que feo me parece que se alienen entre ellos y que no me apoyen a mí, pero bueno aquí cada uno lo suyo, lo dicho espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado y lo de siempre, recordar seguidnos en todas nuestras redes que estamos creando contenido en ellas, hasta aquí en la descripción la tendréis, también recordar suscribiros a este canal de Youtube que estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo y esto por hoy, así que nada, venga hasta luego adiós